módulo de convertidores matriciales hablemos de los componentes que se utilizan para la fabricación de estos y sus aplicaciones. Entonces hablemos del interruptor bidireccional. Entonces la implementación práctica de convertidores matriciales se ve obstaculizado por la falta de disponibilidad de interruptores semiconductores de potencia totalmente controlados que permitan flujo de corriente bidireccional. Recientemente, varias empresas comenzaron a producir dichos conmutadores, cuyo esquema se basa en dos IGBT en conexión de emisor común con dos diodos, Como lo vemos en la figura, tenemos dos IGBT que comparten el emisor y cada uno tiene un diodo de descarga libre en antiparalelo, lo cual permite la circulación y el control de corriente por, por ambos sentidos. Otra solución involucra la combinación de un IGBT y cuatro diodos, que esto ya lo habíamos visto cuando hablamos de convertidores ACAC con PWM. Lo vemos en la gráfica. Los cuatro diodos permiten la circulación de corriente, bien sea positiva o negativa, y sobre el IGBT circulan tanto corrientes del semiciclo positivo y del semiciclo negativo, ya que los diodos originan que sobre el IGBT la circulación de corriente sea unidireccional. Entonces, en este caso, el circuito del convertidor matricial clásico, de fásico a trifásico, de nueve interruptores, contiene un número relativamente grande de dispositivos conductores asociados: 18 IGBT y 18 diodos, o 9 IGBT y 36 diodos, sin incluir el número de fuentes aisladas requeridas para el disparo de cada uno de los IGBT. Entonces, esto es lo que ha, retrasado el uso práctico y comercial de este tipo de convertidores, el número de componentes necesarios para los interruptores bidireccionales. Por lo tanto la integración de dispositivos en un solo caso por interruptor representa un valioso progreso y va a permitir que estos convertidores en un futuro sean los más utilizados sobre todo para baja potencia. Entonces aquí tenemos algunos esquemas, tenemos un convertidor trifásico, trifásico, fíjense que tenemos la entrada de alimentación y la salida. Los inductores es para garantizar la operación continuada, en este caso los tenemos con dispositivos con emisor común. ¿Qué es necesario para estos componentes? Hablemos un poquito de los filtros, ¿no? Entonces La función principal de los filtros de entrada es reducir los armónicos que se generan por las altas frecuencias de conmutación en las corrientes de entrada, así como reducir los frentes de onda que se pueden estar generando en el proceso de conmutación. Estos filtros no necesitan almacenar energía y su tamaño es menor a, la frecu a mayor frecuencia de conmutación. Existen configuraciones de filtro LC muy sencillas como las mostradas y pueden resultar una mejor alternativa tomando en, cu en cuenta su costo y su tamaño. Con respecto a la protección, una desventaja de este convertidor es que al no existir una etapa intermedia de corriente continua, la corriente en la carga debido a la componente inductiva no tiene una trayectoria pasiva de circulación libre, siendo lo que hace lo hace a través de los interruptores por las líneas de alimentación. Es decir, no tenemos diodos de descarga libre que permitan la desconexión de las corrientes. Entonces eso puede generar sobretensiones sobre los dispositivos. Por esta razón no es posible simplemente apagar los interruptores debido a que se, pon a que se pondrían en circuito abierto a cargas al interrumpir repentinamente la corriente de cargas inductivas causando transitorios de tensión elevados que pueden dañar los componentes o al convertidor en general. La energía almacenada en inductancias tiene entonces que ser liberada sin crear sobretensiones positivas. Debemos darle un camino de circulación a esas corrientes que permitan no tener o no generar sobretensiones. Entonces la solución más común para evitar estas sobretensiones es colocar un puente rectificador entre las líneas de entrada y la salida del convertidor. Este puente utiliza dios 12 diodos de respuesta rápida, lo que incrementa el número de dispositivos semiconductores y, por tanto, el costo. Entonces, este puente permite la protección contra sobretensiones producto de la conmutación de cargas de alto contenido inductivo a la salida del puente. El condensador utilizado en este circuito sirve para tomar la energía por la Conmutación almacenada por la carga inductiva sin exceder las tensiones máximas que soporta el dispositivo. Su orden está en el orden de 130 microfaradios, muy por debajo de lo que utilizan los convertidores tradicionales cuando hacemos convertidores back-to-back -back o cascada, El tamaño es considerablemente inferior que los convertidores convencionales como ya lo hablamos. ¿Qué aplicaciones tienen los convertidores matriciales? La principal aplicación de este convertidor es en variación de velocidad de motores de inducción empleado en diversas aplicaciones industriales, sobre todo a nivel de baja potencia, a nivel doméstico básicamente es una gran alternativa para las lavadoras, secadoras, neveras. Ha resultado el convertidor matricial una excelente alternativa por los bajos costos. Entonces, el convertidor en matricial podría ser la topología ideal en el uso de futuras tecnologías, tales como sistemas que operen a altas temperaturas, dado que estos dispositivos pueden alcanzar hasta los 300 grados centígrados. La ausencia de voluminosos capacitores electrolíticos, como los utilizados en los inversores tradicionales, podría representar una ventaja considerable, teniendo en cuenta los cuidados de protección requeridos para este tipo de aplicación. Entonces, con esto hemos terminado este tema y el módulo de convertidores matriciales, si bien no hemos ahondado propiamente en los esquemas de control, la idea de este módulo es que ustedes conozcan cómo son los convertidores matriciales, cómo se operan, cuál es su principio de funcionamiento, cómo se escogen, cuáles estados de conectividad son permitidos y cuáles no, cuáles son las limitaciones de su aplicación comercial. ¿Cuál es el número de componentes requeridos para poder realizar un convertidor matricial? Espero que este video les haya sido de su utilidad y los invito a suscribirse en el canal y al estar pendiente de un nuevo módulo de electrónica de potencia donde discutiremos alguna otra topología de conversión o su aplicación. Gracias por su atención.